Me usaste como un perro, me no me diste de beber. Yo te amé y te amo para siempre. Es lo peor que te puedo hacer. Me usaste como si nada. Te di todo, mi amor, seducción, dolor, me usaste como si nada, y aún así te di todo lo que fui, y lo que seré no será para ti.